El dolor es inevitable, el sufrimiento opcional, Panam y Pampita hablaron sobre la pérdida de sus hijas. Unidas por una misma situación, Laura Franco y Carolina Ardoain conversaron sobre la trágica muerte de sus hijas. Lamentablemente, Panam perdió a Chiara, en el 2013, y Pampita a Blaca, un año antes. Ambas mamás comparten el colegio de sus hijos por lo que suelen verse frecuentemente. La animadora infantil comenzó recordándole a la modelo que deberían hacer un proyecto juntas. Nosotras dos somos personas que, a pesar de lo que vivimos, le ponemos garra, alegría, Transmitimos alegría a pesar de todo lo que sufrimos, arrancó comentando la rubia. Yo siento que eso es un ejemplo y me siento muy identificada con todo lo que pasó. Y creo que transformaste todo lo que te pasó en amor. Creo que las dos podemos ser el ejemplo, tal vez, para muchas mujeres que están sufriendo, Ed. Tal vez nos ven y están más animadas, analizó la invitada. Sienten que se puede, acotó Caro. Sienten que no tienen que bajar los brazos, Ed, continuó Panam. Nosotras atravesamos ese dolor y no nos instalamos en el sufrimiento, sino que pensamos en nuestros otros hijos, en rodearnos de amor y en que la vida continúa, y que tenemos que ponernos de pie. Todo eso te va transformando, te va cambiando pero es un aprendizaje, donde tenemos que resignarnos porque nadie eligió lo que pasó. Obvio que nosotras no elegimos lo que pasó pero sabemos qué hacer con lo que pasó, profundizó Laura. Pampit entonces la interrumpió para consultarle si alguna vez había pensado en dejar su carrera en medio de tanto dolor. A lo que la estrella infantil respondió, es que en ese momento viste que te enojas, te bloqueas… Ves todo oscuro, no hay ilusión de nada. Sin embargo, te vas tomando de la mano. Ricky, mi marido, fue muy importante. Luca, mi hijo, Tenía tres años y era la luz de mis ojos. Enseguida quise trabajar y rodearme de chicos, que son pureza total. De a poquito me fui poniendo de pie. No quise instalarme en el sufrimiento. La frase que a mí me quedó es el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Yo elegí no quedarme en una cama, frustrada, triste y que mi hijo me vea tirada sino de pie. Como una guerrera con ganas de vivir, reflexionó. La conductora recordó entonces que fue a verla al teatro a pocos meses de la muerte de Chiara. Todos me ayudaron, es un mimo que la gente te aliente, te escriba cartas. Lo importante es rodearse de amor. Cuando uno pone en la balanza más amor que tristeza, uno empieza a sonreír otra vez. Hay que estar con lo que te hace bien, Cerro Franco.